Tenemos la intervención de Jorge Bonache López, gestor del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Espacios Protegidos, Fundación González Bernaldez. Lleva trabajando desde 2003 en el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, primero en los parques nacionales de las Islas Atlánticas de Galicia, y de Cabañedos, y después en los servicios centrales de parques nacionales. Su labor se ha centrado en distintos campos relacionados con la conservación de la naturaleza, como el uso público, la educación ambiental, conservación y seguimiento ecológico, planificación territorial, desarrollo normativo, regulación de usos, etcétera, etcétera. Sin más, eh, te paso la palabra. Pues muchas gracias por la presentación, por la organización de este seminario y por y por invitarnos al organismo, al organismo de los nuevos parques nacionales a, a participar en él. ¿no? Veis una foto aquí del Teide, ahora toca un poco la parte de naturaleza, ¿no? hemos hablado más de la parte cultural, pero, pero la parte de naturaleza, está, la naturaleza también es cultura, ¿no? sobre todo en ambientes como tan humanizados y tan antropizados como el, como el nuestro, ¿no? como, el, como el Mediterráneo. Eh, la gestión de espacios naturales protegidos usa, ya va usando las nuevas tecnologías, que estamos en este en esta parte, en este panel de nuevas tecnologías, para, eh, para muchos objetivos, ¿no? eh, gestión del uso público, de la visita, conservación, investigación, regulación de usos y seguimiento. ¿no? Entonces, eh, yo voy a explicar una, una iniciativa de, de, de la parte de mejora del conocimiento, ¿no? de investigación y y seguimiento, ¿no? Es la que utilizamos la teledetección, la, las imágenes satélites, obtenemos una información con las imágenes satélites y la aplicamos a indicadores del, del estado de conservación. ¿no? Entonces, la teledetección tiene muchas aplicaciones, realmente. Eh, voy, a, voy a poner una, una general, pero está claro que la, lo que es la obtención in situ del trabajo de campo de, de los datos, pues ahora se está complementando... Y, eh, con, con las nuevas tecnologías y se está obteniendo un, mucha información y de manera muy automática y, además, eh, pudiendo obtener series históricas de datos con teledetección. ¿no? Información que tiene que validarse en campo también, pero que, que está abriendo unas, unas oportunidades enormes con, con satélites de la NASA o, o del programa copérnicus que es un programa de observación de la Tierra que ha lanzado, la Unión Europea, que ha lanzado unos cuantos satélites. ¿no? Entonces, uy, doy aquí... ¿Cómo te... Ah, esta, ¿no? Ahí el mando, ¿no? El central. Vale, gracias. Bueno, voy a hacer una introducción general para poner en contexto y después vamos al grano de la, de la iniciativa de seguimiento. La red de parques nacionales, ¿no? En España hay eh, más de mil más de espacios naturales protegidos, de los cuales solo 16 son parques nacionales, ¿no? Es menos del 1% del territorio nacional, pero son los espacios naturales protegidos con un mayor reconocimiento. Y representan son una muestra representativa de los principales sistemas naturales que hay en España, no una selección del mejor, de los espacios en mejor estado de conservación, más representativos de los distintos eh, tipos de sistemas naturales que hay en España. ¿no? De ellos cuatro son Patrimonio Mundial, Patrimonio Natural, ¿no? patrimonio mundial Natural. Y entonces son el Ordesa y Monte Perdido en Pirineo, representativo de sistemas naturales de alta montaña pirenaica. Eh, Doñana, eh, representativo de, de los sistemas naturales asociados a los humedales costeros, ¿no? y después dos en Canarias, ¿no? eh, que son el Teide, representativo de sistemas eh, naturales asociados a los procesos volcánicos, y Garajonay, de los bosques de la Urisilba. ¿no? He eh, mirado antes y es verdad que hay una intervención posterior de, de los bosques de la Urisilba de Madeira, que es, que es el el lugar de interés, de, de patrimonio de la humanidad, ¿no?, de carácter, de carácter natural en, en Portugal, ¿no? Entonces, estos son los cuatro. Es verdad que podría haber puesto otro parque nacional que es Picos de Europa, pero no, porque también tiene un territorio, dos alledos, que son, que forman parte de, un, de otro lugar de patrimonio natural que es, que es la… Que son, los bosques de hayedos ant, eh, antiguos y primarios de los Cárpatos y otras zonas de Europa, ¿no? Pero eso es solo una pequeña parte del, del Parque Nacional, ¿no? Entonces, eh, esto sería lo, lo que es la, la, la red de parques nacionales. ¿Cómo se gestiona esta red? Los espacios concretos los gestionan las comunidades autónomas en España, ¿no? y salvo los marinos cuando no hay continuidad ecológica. Y después, desde el Ministerio, yo trabajo en el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se gestiona la red ¿no? de parques nacionales. Eh, esta gestión de la red tiene principalmente tres patas, simplificando mucho. Uno, la, eh, hacer que las actividades que se realizan en los parques nacionales con el apoyo de órganos colegiados y grupos de trabajo, se adecúen al esquema general de gestión y a la normativa básica, que hay una ley y un real decreto, que es un plan director. Otro es impulsar una serie de actuaciones comunes de distintos ámbitos, seguimiento, investigación, etcétera. Y otro es la información, el sistema de información, recopilación de información de los parques nacionales, de las actuaciones que se hacen en ella y de las actuaciones comunes. ¿no? Entonces, una de las principales actuaciones comunes es, eh, son, las relacionadas, son las relacionadas con el seguimiento, el seguimiento de la evaluación. Hay un plan de seguimiento de evaluación que tiene tres patas, ecológica, sociológica, socioeconómica y funcional. Nos vamos a centrar ahora en el ecológico. El, el programa de seguimiento ecológico obtiene información sobre la representatividad de estos ecosistemas, sistemas naturales, y también sobre su estado de conservación. Ligado a ello, en los propios parques nacionales, los órganos gestores realizan muchas actuaciones de conservación, seguimiento, etcétera. Y aquí quiero mostrar un reconocimiento a los equipos de trabajo de estos parques, ¿no? cuatro de los cuales son, son patrimonio mundial. ¿no? Y, y después, a nivel de la red, se hacen determinados proyectos de seguimiento general con, eh, que se aplican en todos los parques nacionales. Y, uno, y también está relacionado este, esta presentación y este sistema de teledetección con la, la obtención de información, el sistema de información y con un visor cartográfico y capas a descarga que se puede, que se puede consultar de, desde la web de la Red de Parques Nacionales, del Ministerio, y en el que los resultados que voy a poner a continuación se pueden, se pueden visualizar. ¿no? Hay, hay muchísima información ahí que se ve. Bueno, vamos un poco al, al grano. ¿no? Eh, el sistema remote se llama, el eh, monitoreo de la Red de Parques Nacionales mediante técnicas de teledetección. ¿no? Eh, se inició hace unos años, eh, ya, ya hace casi diez, a partir de un proyecto de investigación, la investigación, hay otro programa común de investigación, de un proyecto de investigación en colaboración con la Universidad de, de Almería y de Granada, ¿vale? que se ideó, los actores intelectuales están en el mundo de la investigación, se hizo una guía metodológica y ya está en producción, ya, ya, ya, se, está, ya se está aplicando. Al final es un sistema semiautomático, que lo que hace es automatizar esa descarga de determinados índices y variables a partir de las imágenes satélite, ¿vale? para generar una serie de resultados y gráficos que, que permitan obtener información sobre cómo están los, cómo están los parques nacionales. ¿no? Eh, ¿Qué características tiene? ¿Qué satélites se utilizan? No, no, no me meto mucho en detalle técnico. ¿no? Eh, empezamos con el MODIS, ¿no? que el MODIS eh, es un satélite de la NASA que tiene desde 2001... Eh, ofrece información cada 16 días qué información eh, empezamos con los índices de verdor ¿no? de índice de verdor de la, de la vegetación que aportan información sobre la productividad de las plantas y demás y de los sistemas naturales ¿no? entonces en este caso la resolución espacial era eh, baja son 250 metros de píxel eso quiere decir que solo hay un dato hay un dato por cada cuadrado de 250 metros de, de lado ¿no? pero esto se, se ha ido mejorando ¿no? El siguiente fue Landsat, ya estamos trabajando con Landsat, que ofrece una resolución espacial de 30 metros, ya mejor, ¿no? Y hay, y hay datos más antiguos, desde 1984. Para que este satélite eh, no había tantos datos hasta 2013, o sea, la resolución temporal desde 2001 a 2013 es mejor en MODIS, ¿no? Y desde el 2017 ya hay otro satélite de este programa europeo, del programa Copernicus, los Sentinel, otros satélites, que dan mejor resolución espacial ya de 10 metros, ya es, ya es una mucha mejor resolución. Y ya se están descargando estas imágenes, pero claro, no tenemos tanta serie histórica, ¿no? Tanta serie histórica en este caso. Y bueno, y después hay eh, productos marinos con mayor resolución, me me menor detalle, ¿no? Porque no, no se llega tanto en el medio marino, eh, de clorofila ligado a la productividad y también de temperatura superficial del mar, ¿no? Pero eso no coincide con los, con los parques nacionales que son patrimonio de la humanidad y no voy a poner ejemplos de eso, ¿no? Entonces. ¿Qué se analiza principalmente? Hay muchos tipos de variables, pero sobre todo es la productividad primaria. La productividad primaria, ligada a estos índices de verdor, es, eh, está muy relacionada con la vitalidad de los ecosistemas, con la vitalidad eh, relacionada con la energía que utilizan para generar biomasa y entonces eh, está documentado y científicamente como un indicador muy importante del funcionamiento de los ecosistemas y del estado de conservación. Digo funcionamiento porque hay otras variables también importantes y otras tecnologías como la LIDAR con rayos láser, que da información sobre alturas ¿no? del terreno y coberturas. Hay otras tecnologías que, y otra serie de, de iniciativas que aportan más información sobre la estructura, ¿vale? sobre la estructura, la altura, la estratificación vertical, etc. Y aquí hablamos un poco del funcionamiento, de cosas que no se ven a simple vista muchas veces, pero que denotan la salud, la vitalidad de los ecosistemas. ¿no? Y, y, y entonces esto está ligado y se obtiene información sobre esa productividad primaria, pues será, será mayor, eh, por ejemplo, en, la, en, la, en los bosques caducifolios, cuando, cuando está la hoja, ¿no? pues ahí tiene mayor productividad primaria ahí, y cuando la pierden, pues tiene menos, ¿no? por poner un ejemplo muy, muy sencillo. ¿no? Y, pero no solo sobre esa productividad primaria, sino sobre cuándo se dan los máximos, en qué épocas, que ahora están cambiando mucho esa fenología con el cambio climático, que es, cuándo se dan los máximos, que sería la fenología y cuál es la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿no? Los máximos y mínimos. Que eso sería la, la estacionalidad, ¿vale? Bueno, por ahora no os veo muy aburridos, ¿vale? Las caras, no sé si os suena un poco a... cómo suena esto, pero bueno. Entonces, os pongo, os pongo una serie de imágenes, de ejemplos de imágenes que, que se procesan. Hay muchos datos, a veces pensamos que demasiados, generamos una barbaridad de datos, ¿vale? Están el, eh, tenemos que trabajar en poner más a disposición, no solo los productos de visualización, si, Sino también los datos, aunque ya no está pidiendo bastantes investigadores, etcétera, porque aquí hay, hay, mucho, hay mucho trabajo ¿no? y demás. Y entonces, para cada 16 días, por ejemplo, esto es de 2001 a 2015, cada, se llama un compuesto, cada 16 días se obtiene una imagen. ¿no? Este es el recorte de un parque nacional, por ejemplo. ¿no? Este es el de la Sierra de Guadarrama. ¿vale? Y entonces, eh, y entonces hay, eso se repite cada año. ¿vale? Y eso te permite obtener información. Sobre todo analizando tres aspectos, ¿no? tres eh, aspectos ligados a los indicadores. Primero, las condiciones de referencia. Las condiciones de referencia son las medias, ¿vale? Las, los, los valores medios de estos índices de verdor que se llaman EBI e, e y NDVI, los valores medios de productividad de cada uno de esos píxeles a lo largo de toda esa serie histórica. ¿no? Las tendencias, con las tendencias podemos ver qué espacios, qué zonas están ganando productividad, ganando vitalidad y demás y qué zonas la están perdiendo dentro de un parque nacional, ¿no? ¿Vale? y también dentro de los distintos sistemas naturales que hay en un parque. Y después también las anomalías. Las anomalías son, al final, es la comparación entre las condiciones de referencia a las medias con el valor eh, que da un año en concreto. Entonces, da información de cada año que, eh, qué zonas de los parques nacionales están por encima de la media, en productividad o por debajo. ¿no? Esa, esa serie de de anomalías y esto puede funcionar como alerta ¿no? de hecho funciona cuando hay un incendio otros aspectos otros aspectos raros que pasan o que a veces se ven a simple vista pero a veces no no a veces el estado de la sanidad forestal y demás pues a veces no, no se percibe tanto ¿no? entonces voy a poner algunos ejemplos de, de gráficos ¿no? este por ejemplo sería en el Parque Nacional de Ordizia y Monte Perdido Patrimonio Mundial bien el, la, lo que es el rojo es el, la media la media a lo largo de todo el periodo de todo de, eh, de 2001 ¿vale? a 2021 en este caso vale sería la media del, de los índices de verdor no se ve cuando hay más cuando hay menos el, lo negro es el año el año concreto 2021 lo que pasa en el 2021 y bueno y, lo, y la franja es la desviación la desviación estándar bien eh, este es otro, por ejemplo, estos son eh, también Ordesa y Monte Perdido, pues sería desde 1984 a 2021, fijaos la, la serie histórica de datos que hay, pues serían las condiciones de referencia, las medias de, de productividad, ¿no? De Levi medio anual, con, con un dato para cada píxel del terreno. Esto ya es con Landsat, que se, ve, que se ve un poco mejor resolución que lo que se veía con, con MODIS, ¿no? Y estos se generan ya con algoritmos y con, después de programación se generan automáticamente ¿no? estos, estos gráficos. Este, por ejemplo, es Parque Nacional del Teide, habíais visto la, la, foto, la foto inicial, ¿vale? que es, es el parque nacional más visitado de, de España, son de media casi más de 4 millones ¿no? de, de visitantes al año. ¿no? Y este, este, este gráfico, por ejemplo es el de la fecha del máximo, ¿no? del máximo de, de productividad, de, de, este, de este entre los años, del índice de Verdor. ¿no? Eh, entonces, la fecha más frecuente en la que se da ese máximo es la que se señaliza ahí, ¿no? en, este, en este mapa. ¿no? Estoy, os estoy poniendo mapas resumen, pero claro, se podría sacar un mapa de cada una de las fechas, de cada uno de los compuestos, por, por, de, por eh, estación, etc. O sea, hay, hay una cantidad de datos muy, muy grande, ingente en en esto, sobre todo cuando vamos mejorando la resolución, pero bueno, también se están mejorando los programas para, para procesar todos estos datos y, y demás. ¿no? Eh, en, en esto utilizamos un… bueno, se trabaja también en una empresa pública, Trasate, que tiene un departamento de teledetección que apoya que esto, se le hacen encargos y hay asesoramiento científico que es, que es muy necesario porque nosotros no… No, no sabemos poco, ¿no? Sabemos, sabemos un poco, pero no, no es suficiente como para gestionar toda esta información. ¿no? Este sería Doñana y esto ya serían mapas de tendencias de productividad. Este, este mapa de tendencias de productividad, que aquí está, por ejemplo, en, en Doñana, aquí lo tenemos en Garajonay, ¿no? que es un parque más pequeño, por eso a lo mejor se ve, se ve un poco más difuminada la, la imagen, pues, eh, si a mí me piden un, un gráfico resumen de un parque y de esta iniciativa, pues mencionaría, a lo mejor pondría este, el de tendencias, porque es el que te, lo, los, lo que son más blanquecinos y, sobre todo, marrón, es la zona que está perdiendo productividad, ¿no? Y lo que está verde, en distintos grados, es la que está ganando, desde el 84 hasta 2021, ¿no? Y bueno, esto eh, necesita validación en campo, pero las cosas que hemos comprobado de procesos que se han producido, como el incendio en esa zona que está más, que está más marrón, pues se ve que funciona, sobre todo el MODIS A250, más a grandes rasgos, con procesos generales, ¿no? procesos generales ligados al funcionamiento, y ya a medida que mejora la resolución, pues se ve que, que permite detectar estos procesos y estos acontecimientos que han, que han producido, ¿no? Eh, y, bueno, y, y permite, en el caso, por ejemplo, de, de Garajonay, que están estudiando desde hace mucho la, la Urigilba, no y, y, y allí tienen un, un programa específico de seguimiento en campo y demás, pues sí les permite también detectar eh, en, en el parque, pues hay zonas que están viendo la desvitalización, que, que les preocupa un poco ese estado de conservación. ¿no? Pues este, esta herramienta permite detectar y afinar mucho esas zonas y ver... Y ver los lugares en los que habría que tener eh, más, más seguimiento o más, o más cuidado con el aspecto de, con los aspectos de conservación. ¿no? Eh, este también es Garajonay, y este sería la tendencia en el Evi en el máximo, ¿no? La tendencia en. si se está adelantando o retrasando. Esto sería fenología también. Si se está adelantando o retrasando entre el 84 y el 2021, según ese color, los, lo que es las fases fenológicas, ¿no? el crecimiento, ¿no? cuando sale antes la hoja, el fruto, etc. ¿no? En este caso es más, más la hoja. Después, este es hay monte perdido este sería, por ejemplo, un mapa de anomalías. ¿vale? Os veo atentos, creo que algo más o menos está... Ahí, está ahí. Tenía un poco dudas con esta terminología, ¿no? que es un poco distinta a otras, pero bueno, veo, veo que parecéis interesados, ¿vale? os lo agradezco. Eh, este sería un mapa de anomalías, ¿no? de anomalías de, de un año concreto, el 2021. Entonces, eh, los colores en rojo serían las zonas del parque donde la productividad de este año concreto, del 2021, del año pasado, se ha, se, eh, es, es menor que la de la media. ¿no? y después la, lo, lo verde pues es lo que es mayor. ¿vale? No quiere decir que, que haya un rojo y que sea un problema gordo, es decir, hay anomalías que pueden tener distinta significación. Algunas son simplemente pequeñas variaciones respecto a la media y otras, a lo mejor color rojo más intenso, ya pues significa que están, hay unos patrones o que está sucediendo algo que, que, bueno, que es, que es o más problemático o que es un, una, una tendencia... Eh, o, ligada a algunos problemas de conservación, por ejemplo, ¿no? aquí en, aquí en, el, en bueno, el Parque Nacional de Ordesa, que fue, junto con Picos de Europa, el, el, ma, el primer en ser declarado, bueno, en este caso el Valle de Ordesa, el primero fue la montaña de Covadonga y fue en 2018, ¿no? hace ya más de, más de 100 años, los primeros dos parques nacionales que hubo, en, que, ha, que han sido declarados en España. ¿no? Eh, y después, se, me queda poco, ¿vale? después está la aplicación a sistemas naturales concretos. ¿no? Es decir, yo estoy, estoy poniendo eh, mapas generales de los parques nacionales, pero este, por ejemplo, es el sistema en de pinares de pino piñonero, ¿no? de, que está en zonas de, de dunas ¿no? cercanas. Y bueno, pues que se puede, esto es, un, esto es también eh, la de fenología, pues, pues hay los, los máximos, cuando se da el máximo, y entonces, bueno, esto lo pongo como ejemplo de que, de que se puede aplicar a distintos sistemas según la resolución, pues a unos sistemas o a otros. ¿no? Las resoluciones más bajas permiten obtener información de procesos importantes, pero a lo mejor de, de bosques, de encinas, arconoques, etcétera, que son más amplios, ¿no? tienen una distribución más amplia. Y en cambio, para determinados otros sistemas, turberas o demás, pues, pues hace falta una resolución más específica, o a lo mejor hay alguno en lo que la detección no llega ¿no? A, a, a dar información y se necesita un trabajo de campo, o un vuelo específico con mucha con mucha resolución, ¿no? Que a lo mejor a nivel de red no, no, no se llega. Entonces esto se esto se complementa por supuesto con muchos otros con muchos otros otros estudios, ¿no? Y bueno, perspectivas de futuro de esta iniciativa eh, tienen, bueno, eh, tiene mucha tiene mucho recorrido, es de las iniciativas que a nivel de red en los foros y órganos colegiados de la Red de Parques Nacionales se ve como ilusión un poco más, se ve como con más aplicación. Y también se ve que es difícil abordar a nivel más local, a nivel más general, a lo mejor es un poco más centralizado o es, es más sencillo, pero bueno hay que, hay que avanzar mucho. ¿no? Hay, que, hay, un, hay una parte importante de avanzar en, en obtener más significado, no solo significados generales, sino significado más específico, y de, y de conseguir que esto responda en colaboración con los gestores más a problemas, eh, más a problemas de gestión y, a, y que dé respuesta a determinadas preguntas concretas que ligadas al estado de conservación. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos reuniones eh, con los parques nacionales, eh, los siguientes van a ser de hecho Garajoná y, y, y Teide, para de alguna manera también que, que este sistema eh, se aplique de manera más específica al territorio y responda a esas, a esas posibles preguntas y preocupaciones de los, de los propios gestores del parque. ¿no? En el sentido, antes, bueno eh, no sé si os voy a mezclar un poco cosas, pero antes el anterior ponente ha hablado un poco del concepto de sostenible, ¿no? con, que es verdad que hay una cierta banalización. Yo a veces pienso, no sé si es banalización, pero con lo de las nuevas tecnologías y la digitalización… Sí, yo sí tengo la impresión de que a veces también se confunden herramientas con fines. ¿no? Entonces, por supuesto, eh, son muy necesarias, tenemos que entrar por ahí, abren unas oportunidades enormes, pero son herramientas. Es decir, eh, tenemos que tener claro que a nosotros nos interesan unos objetivos, unos fines, unas respuestas, y, eso es, eh, y, y las nuevas tecnologías serán útiles solo en la medida que, nos, que respondan a esas, a esas respuestas y que faciliten esos objetivos, que en muchos casos lo son, pero a lo mejor en otros no, no. Entonces, bueno, esto sí quería hacer esta reflexión porque yo sí lo percibo que a veces parece como que sea un objetivo en sí mismo la digitalización y las, no, y las nuevas tecnologías, y yo pienso que sí, pero solo en la medida que, que den respuesta a los problemas de gestión y a los objetivos. ¿no? Eh, después, incorporación de otras variables al sistema. Os he hablado de los índices de verdor, bueno, me he mencionado para la parte marina, clorofila A temperatura superficial del agua. Sí estamos empezando a obtener información también de otros índices de masas de agua, ¿vale? para ver las láminas de agua, sobre todo los humedales, que son muy sensibles y expuestos a las, a las amenazas que pasan en, el, en la cuenca y en zonas que están lejos del parque, sobre las que los gestores tienen poca, poca capacidad de maniobra, pero que inciden mucho, ¿no? porque son receptores de procesos y de servicios. Pero después hay muchas otras, hay muchas otras posibles variables, eh, de hecho eh, la teledetección y esta, todos estos programas y oportunidades nos abruma un poco en el sentido de que es tanta las posibilidades, ¿vale? por eso hay que centrar muy los, los, los proyectos y ver que, que sirvan para los objetivos, porque ahora se está poniendo una, una cantidad de información enorme ¿no? para, para los gestores, que hay que procesar, hay que entender y demás, pero, pero bueno, que hay una ventana y de oportunidad muy, muy grande… Y, y habrá que ir poco a poco eh, incorporando otras variables, que las hay muchas, ¿no? Las hay de temperatura, de evapotranspiración, de albedo, muchas. Incluso ahí, hay, hay esto, el Sentinel ya es más alta resolución, pero no es muy alta resolución. O sea, se pueden hacer proyectos con muy, muy, muy específicos con muchísima, muchísima resolución. Otra aplicación interesante que hay que se está avanzando pero que hay que también que mejorar es el análisis cruzado con otras iniciativas, como por ejemplo con los datos meteorológicos. Se han hecho algunas aproximaciones que por ejemplo en los parques de montaña se ve que hay correlaciones muy grandes entre la temperatura y la productividad primaria, pero pero bueno, esto esto también hay hay muchas otras iniciativas de seguimiento que se pueden hacer análisis relacionado, cruzar datos y demás. Mejoras en la difusión, y no solo la difusión, sino lo que he comentado antes, la explotación y la disponibilidad de datos. Ahora mismo se gestiona muchos datos en el sistema de información de la red de parques nacionales de manera centralizada. Eh, y se pone a disposición, si queréis verlo, igual, todas estas iniciativas de seguimiento ecológico y todo, y de este sistema, entre otras iniciativas, hay información en la página web de la Red de Parques Nacionales, en la, en la pestaña de conservación y seguimiento, y en la parte del visor, que es eh, cartografía, disculpa que no había puesto aquí los enlaces, cartografía y visor, hay información, hay un visor que todas estas, bueno, no todas, pero una, una buena parte de esta información ¿no? y de estos productos se pueden visualizar. Pero es verdad que hay que desarrollar sistemas para, para que esta información en bruto esté más disponible para el usuario y, sobre todo, para centros de investigación y gente que pueda aportar. Porque ahora mismo estamos sacando y obteniendo gráficos y resultados aprovechando un porcentaje, bueno, no es mínimo, pero relativamente pequeño de todos los datos y la información que hay. Hay una información ahí bruta que, que queremos que esté a ya tengo disposición. Y después, por supuesto, aplicar al seguimiento del estado de conservación. Y, y mi última transparencia, eh, quería ligar esto con el tema de los servicios de los ecosistemas, en el sentido de, bueno, sabréis que la naturaleza últimamente está un poco más en boga un enfoque de conservación no solo por su valor intrínseco, sino también por los servicios que aporta para el bienestar humano, ¿no? En, en, en la medida en que eh, estos servicios de abastecimiento, eh, de agua, de, con determinados, eh, determinadas actividades sostenibles que aportan madera a otros, otro, otros, otros productos, de regulación, eh, calidad del agua, lucha contra la erosión, sumideros de carbono y también culturales de zonas eh, de, de ocio, de disfrute, de, para la educación ambiental, para conocimientos tradicionales, pues ese enfoque... Es muy es relevante. Y, y entonces, bueno, esto lo pongo al final porque otro de los objetivos y perspectiva de futuro es intentar eh, analizar estos servicios, conservar y difundir también eh, estos, estos trabajos y estos valores para que también conservemos los parques nacionales porque los necesitamos. ¿Vale? Muchas gracias. gracias.